Vamos a hablar con Isaac Rudnick, que es director nacional del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ISEPSI. A ver qué pasa en el conurbano, por ejemplo, con los alimentos, cuánto están aumentando mensualmente en promedio, cómo fue el primer trimestre, cómo está impactando esto en la inflación diaria, en el bolsillo de todos. Isaac, Néstor Zula, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto hablar contigo. Igualmente. Bueno... ¿Cómo, es, ¿Cómo está este impacto de la corrida bancaria en los precios, eh, en el bolsillo del, del trabajador? Bueno, como decías, nosotros hacemos el relevamiento de los productos de la canasta básica de alimentos en negocios de cercanía del conurbano bonaerense, en negocios de cercanía de, de barrios populares. Y ahí eh, abril nos dio un incremento promedio de 8,13 Una familia que en marzo podía eh, de una familia de cuatro personas, dos adultos y dos niños pequeños, que en marzo eh, bancaba estos alimentos con poco más de 84 mil pesos, eh, en abril ya necesitó casi 92 mil pesos. 92.000 eh, para una familia con dos hijos, matrimonio y dos hijos, 92.000 pesos hijos, para comer. Dos sí. Para comer, nada más para comer. Y si los sumás a los incrementos que hubo durante los tres meses anteriores, o sea, abarcamos el cuatrimestre, el primer cuatrimestre, el aumento es de 42,4%, eh, lo sea, cual el, te da... Sí. No, te, te preguntaba para ir un poco más al detalle, al, al desmenuzado. Entonces, sí. eh, ¿Abril qué dio? ¿Qué dio Abril de aumento en la canasta básica? Abril, abril nos dio 8,13. 8,13. ¿Y cuánto dio enero, eh, o sea, uno de enero, 30 de abril? Eh, nos dio 42,4%. 42, o sea, un promedio, promedio de 10,5 más o menos cada sí. mes. O sea, a este ritmo nos podemos estar yendo a 120 anual, tranquilamente, 110, 120 sí, anual. Sí, tranquilamente. Claro. Sí, sí. Claro. Más o menos, sí, si lo proyecta. sí. Lo que pasa es que en esta situación de, de tanta incertidumbre, tanta volatilidad, este, sí. es difícil proyectar porque no es, no sería extraño que fuera un poco más o si eventualmente el gobierno pudiera acertar con algún acuerdo, alguna medida que contenga, eh, quizá tenemos la suerte de estar por debajo del 100%. Claro. Ahora, Isaac, eh, ¿cuál es el movimiento social de, con estos aumentos? Quiero decir, el que, el, que come, el que está complicado para comer, con estos aumentos, ¿a dónde va? Y el que comía más o menos bien, con estos aumentos, ¿a dónde va? ¿Sí, cómo, ¿Cómo se va construyendo la escala social de la canasta básica con estos con estos movimientos de precios? Bueno, la, el valor de la canasta básica de alimentos tiene, eh, a través de, de cómo va evolucionando el valor de la canasta básica de alimentos, se va evaluando también la, eh, la, la lo que se llama la línea de indigencia, porque las familias, las personas que tienen recursos suficientes para poder eh, adquirir estos productos están por debajo de lo que se llama la, la línea de indigencia, sí. o sea que digamos no están en un nivel de inseguridad alimentaria total. Al evolucionar la la, la canasta básica de alimentos con el sí. nivel de aceleración que tuvo eh, este este primer cuatrimestre lo que significa lo que el, digamos el otro dato que hay que evaluar es si las remuneraciones de los sectores de menores recursos evolucionaron en la misma en la misma proporción y obviamente esto no ha sido así, no está siendo así. O sea las, las remuneraciones de los asalariados sectores informales, de los que reciben, eh, eh, digamos, remuneraciones mínimas en salarios, en sí. inflaciones, etcétera, etcétera, durante este primer cuatrimestre los incrementos que han tenido, si los tuvieron, fueron muy por debajo de esto. Con lo claro. cual, obviamente, seguramente vamos a tener en la medición, en eh, la próxima medición, la próxima publicación del, del INDEC, un incremento importante de, de, de la población, de la proporción de la población que está por debajo de la indigencia. Claro, claro, claro. En diciembre la indigencia publicada sí. por el INDEC era más o menos del 8%, unas 4 millones sí. de, de personas en situación de, de no poder adquirir sus alimentos para poder bancarse durante todo el mes. No, digo, me estaba pensando en todo lo que hay que sumarle a esto que estamos hablando. Estamos hablando de comer, no estamos hablando claro. de educarse, de vestirse, de viajar, de tener wifi, fi eh, de tener televis televisión por cable, eh, de tener celulares, eh, de pagar el ABL, rentas, luz, gas, agua. No, claro. La claro, digamos, cuando hablamos de canasta básica y, afuera, y, y alquiler, afuera el por supuesto. Claro, cuando hablamos de canasta básica de alimentos hablamos exclusivamente de comer, como decís de vos. De comer. Ahora, Entonces, ¿Cómo y no pago un... las cuentas? Se me corta la luz. Los... ¿Cómo y no pago la luz? Claro. Se cortan la luz. Por eso, hay un universo más amplio de, de, de productos que eh, también son indispensables para la vida, como es todos estos que vos mencionabas, el transporte, mm. la energía, eh, la, la, este, los gastos del hogar y la que eh, la ropa, la educación, la salud, que son parte de lo que se llama la canasta básica total, ah. que bueno incluye los todos estos elementos que también son indispensables claro. para la vida. ¿Ustedes no la miden esa canasta básica total o también la miden? Sí, también. Eh, ah, ¿Y cuáles también son los números de esa canasta la, básica total? La, medimos. Eh, la canasta básica total subió... 6,7% en eh, en, eh, en abril, ¿En y, abril. Eh, y en el cuatrimestre, 39,3%. O, sea, o sea que lo que, que más, más suben son los alimentos. Un país productor de sí. alimentos, lo que más sube son los alimentos. Sí, el, los alimentos han sido, durante todo el año pasado y lo que va de este año, el motor de todo el proceso inflacionario, porque en líneas generales mes a mes y en el balance general, siempre han estado eh, por encima del promedio general de lo, del, del índice de precios al consumidor. O sea, Ahora, Isaac, de la... ¿ustedes encuentran una explicación para la suba descontrolada? No sé si es una palabra demasiado grande, pero es la que se me viene. ¿Encuentran ustedes, Isaac, una explicación para la suba descontrolada del precio de los alimentos? Hay algunos elementos, hay, perdón, hay algunos elementos que son parte de, de una realidad difícil de, o imposible de modificar por el gobierno. O sea, si tenés eh, una, una guerra en la, entre Rusia y Ucrania, eh, si tenés una sequía, eh, si tenés una inflación internacional que es producto de, de, de la, digamos, que es parte del proceso de la post-pandemia y que hasta ahora eh, no ha podido ser controlada eh, realmente a nivel global, bueno, esos son elementos que no forman parte de una posibilidad de, de modificar seriamente o estructuralmente por parte del gobierno, en todo caso se podrían haber tomado algunas medidas que me originan. Pero ha, pues hay causas internas, estructurales internas, como los niveles de concentración y centralización de la, claro. de la producción y de la comercialización de, de alimentos claro. que, mm, que sí deben ser abordadas de claro. una manera mucho más enérgica de la, que se ha, de la que ha llevado adelante el gobierno en este tiempo. O sea, hay eh, leyes que no son aplicadas, como la, la ley 26.966, claro. eh, que rige del año 2014, que crea sí. un observatorio de, de sí. precios, y que habilita al Estado a tener una intervención, un control de, de todos los procesos de producción desde el primer eslabón hasta que llega a, sí. al, al negocio, a la venta, digamos, minorista, y sí. que justamente permite tener una idea precisa y clara de cuáles son los márgenes de ganancia eh, uh -huh. que se están obteniendo y si los, y si los incrementos, están justificados por la suba de costos. Bueno, este observatorio, repito, un, eh, creado o, o generado una ley vigente desde el año 2014, nunca se sí. puso en vigencia. Y claro. eso es porque, obviamente, el gobierno ha decidido el camino de no confrontar con estos, con estos formadores de precios, grandes formadores sí. de precios, busca, digamos, maneras de acordar, entre comillas, y obviamente no han tenido y no tienen eh, ningún ningún resultado. digamos El camino es aplicar la ley, es eh, buscar herramientas por lo menos de transición como el congelamiento de los precios de estos 57 productos, no de toda la economía, de, de estos 57 productos que nos sirven un poco para decir, bueno, en esta, en esta situación descontrolada, como vos decís, que sí. realmente es así, eh, podamos parar la pelota y eh, avanzar o pensar en, eh, en medidas de modificación más de tipo estructural, abordando integralmente la este, toda la, la situación, cosa que es imposible de hacer si en el medio estás permanentemente acosado por la, la desestabilización que implica esta, esta situación de, de descontrol valga la redundancia generada por eh, actitudes de estos grupos formados de precio que son que, que no tienen techo en sus ambiciones de eh, sostener ganancias eh, o incrementarlas aún en una situación de crisis en la que todo el conjunto de la sociedad debemos eh, ajustarnos ¿no? Bien, bueno, Isaac Rudnick, director nacional del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por llamar. Buen fin de semana, muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias.